No sé si, si entrar, si hablar, si, si... ¿Qué hacer ya con esto? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos Buenos hacer? Buenos días. ¿Cómo andan amigos y amigas de la obra de Hurlingham? Eh, filosofía en construcción. Es, es como una obviedad. El señor Lucas Sens, un amigo Dale, ya, este, está dentro del menú de la casa. Pero te dice, ¿qué me quiero servir? Filosofía en construcción. ¿Con quién? Lucas Sens. Cuarta temporada, redondo 60. Mirá, 60. Qué 60. lindo número para jugar a la quinela, ¿no? Eh, lo, la verdad que no lo había pensado, pero totalmente de acuerdo. A totalmente ver si, de acuerdo. si el programa trae suerte, podemos decir. Claro, tipo Mirta Legrand. Claro. Miren este programa porque este programa trae suerte. Mira cuando vayamos por la temporada 40. Cuando yo andemos por los tablados, dijo uno. Este, ¿Cómo andás? Bien, todo bien, todo en orden, muy llegó contento el, de estar acá ¿Llegó el frío? Llegó el frío, a la mañana llegó el frío, al mediodía se va el frío y después vuelve la noche Es así, eh, es, es así, es así. Eh, ¿La vida todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, bueno. podemos decirlo Dentro de la tranquilidad que podemos tener los, los que hacemos filosofía, ¿no? Que siempre estamos ahí inquietos. inquietos y haciéndonos preguntas y esas cosas, ¿no? Está muy bien Decime una cosa, en esta, este, esta larga y ancha lameda, este de recorrido, ¿por dónde vamos a andar? Vamos a andar por el camino del conocimiento. Buenísimo. Así es, vamos por el tercer el camino del conocimiento. Uno dirá, pero ¿qué? no hablaron de eso. Y siempre hablamos de conocimiento, pero al mismo tiempo nunca nos detenemos a, a pensar... Eh, a filosofar sobre qué es el conocimiento. ¿no? Entonces me pareció que era un buen tema para traer ¿no? un, en este otoño fresquito que está lindo empezar a preguntarnos ¿no? qué significa conocer, qué es el conocimiento, por qué conocemos, de qué manera podemos acceder a la realidad. Porque hay todo un problema también en la, en la filosofía. No sé poco Un si llegamos a tanto, pero... ¿Cómo saber que lo que yo conozco corresponde con, con la realidad? No sé si alguna vez te tuviste a pensar. Claro. ¿Cómo yo... sé yo que aquello ¿no? que está acá, en mi cabecita dando vueltas, que la idea que tengo es lo mismo que está afuera? Entonces podríamos asociar el conocimiento con lo que uno popularmente diría los saberes, lo que yo sé. Podría. Podríamos, sí Porque entonces en los saberes están incluidos Valores, en la experiencia cotidiana Que me forja saberes y me forja conocimiento Y hasta qué punto yo puedo decir Eso que sé es posta Bien, ahí un poco lo que... La nota, profesor, ¿está bien? Un 10 Un 10, perfecto, está muy bien ¿Cómo se nota? Mi padre habló con usted, ¿no? ¿Y le tiro plata? Porque eh, usted por cualquier cosa me tiró un 10. Bueno, yo quiero hablar, pues. Sí, profesor. profesor. Honesto. Oh, eh, bu estoy bueno, estoy bueno. ¿Y por de qué siempre llega con los bolsillos llenos de chocolatines y todas esas cosas? <risa> Ojalá. No, eso, eso sí. Eso pasa en primaria, puede decir. Claro. Viene la senio la ahí con... Está, pero estaría lleno de chocolates de ahí... regalito, caramelo, figurita, chupetín. Claro. Viste, te regalan cosas ¿no? Pero bueno, estaría bueno que al el... profesor de filosofía le pase eso, que esté tan interesado, los alumnos que digan, no, tengo que hablar con el profe, tengo que arreglar una cosa porque quiero ver y estoy pendiente todo el día del conocimiento, del pensamiento claro. filosófico. Entonces, por favor, que me diga que está bien lo que estoy sí, diciendo. Sí, no pasa eso. El, no día, pasa... El, el día de cierre nota capaz que te aparece un alfajor, pero como muy muy poco premio, ¿no? para Arranquemos con el conocimiento. Arranquemos con el conocimiento bien no lo que dijo Marcelito está muy bien si uno se pregunta 60, qué es el casi 65 años y me dice Marcelito Marcelito con cariño no he madurado no porque cuando uno pregunta se dice que es el conocimiento empieza claro. a, a pensar sí los saberes la experiencia las cosas que, que conocemos lo que aprendemos no uno como que puede narrar y puede comentar muchos conocimientos que tiene todo lo que usted es, tiene que ver con el conocimiento. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero claro. estamos atravesados al 100% por el conocimiento. Eh, usted me conoce, podemos decir. Me estás viendo acá, me, usted me conoce. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Quizás mm. yo no lo conozco, no. pero tengo una idea de lo que puede estar del otro lado. Yo, Federico, cerrá la puerta porque entra cualquiera, Le estoy... no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es este que entró? Claro. Entra el... Entra el... Se, se va el calor, eso sí se va el calor. Eso ¿no? sí. Bueno, pero todo lo que hacemos es conocernos, me lavo los dientes, ¿por qué? Y porque sé que si no me los lavo, me trae problemas dentales. ¿Y cómo me los lavo? Y cómo me los lavo, y sé cómo me los lavo, y sé qué comprar para lavármelos. ¿No? y en la pandemia nos enseñaban cómo lavarnos las manos ¿Cómo lavarnos las manos que había que lavarse bien y cómo, qué pasaba con la ropa con el calzado, ¿te acordás? Exactamente eh, y hay gente que se olvidó de cómo lavarse las manos, tener que lavarse las manos de vuelta, claro. pero eh, es conocimiento, todo eso es conocimiento saber que, por ejemplo esto es un vaso, es conocimiento lo que pasa es que cuando uno eh, desde la filosofía, ¿no? Se pregunta, se busca una definición de conocimiento, intenta buscarse qué es lo común a todo esto y qué es lo más importante, ¿no? Siempre está la búsqueda del filósofo que va hacia los fundamentos. Y tengo sí. una pregunta, Decime. porque estaba recién estaba pensando en los que son terraplanistas. Sí. Entonces yo decía, qué raro, ¿cómo hace para ser terraplanistas si te mandan en un cohete? a una persona afuera de la Tierra y lo primero que ves es la circunvalación, es decir el, el, la forma circular de la Tierra. Entonces la pregunta es ¿cuál sería el objetivo de eh, generar anticonocimientos? Digamos, conocimientos falsos. Bien vamos a... Después vuelvo a decís pero es una pregunta que te tiro así y, y Está buenísima, mm. vamos, vamos a eso, me encanta, ¿no? Mm. Primero, vamos a ofrecer una definición del conocimiento. Si sí, algo que a la gente de filosofía nos gusta y es un placer que, que tenemos nosotros, es siempre encontrar ¿no? ahí en hace milenios, ¿no? en los lejanos griegos o lejanos filósofos de la antigüedad, eh, claves para seguir pensando en el presente. Entonces, en general, nuestra definición de lo que es conocimiento. Eh, y de lo contrario el conocimiento, que vamos a llamar opinión, vamos a decir la opinión, ¿no? Cuando uno habla casi sin saber realmente, la, la encontramos en Platón. Y lo tengo, y lo tenemos, acá, y lo tenemos a, a, a Platón. A Platón. Estuvo el programa pasado. Estuvo el programa pasado. Él me pagó para estar de vuelta, <ríe> te digo, la producción llamó y dijo, hola, soy Platón, dale, ¿qué vas a hacer Platón? Quiero estar de vuelta en el programa de Lucas. Acá está. Acá está Platón. Y, eh, ¿en, ¿en, qué, ¿En qué cobrará? No? ¿En euros? No, no, no yo le, nosotros le cobramos a Platón. Ah, bueno, Y le, le dijimos, está Lucas tiró que no sos muy democrático. Platón. Uy, y claro. entonces, uy, las cosas que me dijo por el teléfono me empezó a decir de todo. No me gaten, a pesar de los miles de te, años. Vale. Te mandó a apretar. Me, apre me dijo, hijo jodiéndome con eso y te va a ir mal. Ah, bueno, <risa> no, hay, hay una que no, que no conté, que es muy conocida una, de, de Platón. Diría en el, en el campo, el, el, una, la, una amenaza. Y la, la, la cuento hoy para que vea cómo estábamos conectados en, en los programas. Sí. Eh, como para darte una imagen menos democrática también de Platón, uh. es que um, una de las cosas que él planteaba en, en su polis era la expulsión, vamos a decir, <risa> la expulsión de, de, de los poetas y de los artistas que eh, presentaran una imagen de la realidad equivocada. O diferente a la de él. Equivocada. Por eso, eso sería, claro. eso sería la equivocada. ¿no? Uh, pero, pero, ¿cómo, cómo el, el tipo viaja de ahí a, a esa, a esa eh, maravilla que es eh, la, el tema de la, de la caverna? Porque en la, es de Platón, la Sí, caverna. sí, por supuesto. Entonces, es en más, La está, caverna, está, él está... se atreve a mostrar eso contrario que le está diciendo, ¿no? Bueno, porque uno... esta persona lucha contra cosas que están armadas. También se ve a sí mismo y se encuentra con cadenas. Es decir, muestra una característica humana muy, eh, muy abierta de él pensándolo. Bueno, también, a ver, eh, de mate, hecho la, la mate, alegría está en, en, en la misma obra, en el mismo libro. Así que está todo conectado. Eh, incluso cuando él hace la alegoría de la caverna lo está pensando... <risa> Eh, no, me mató, no me mató. Tranqui, gente, no se desesperen. No, cuando él está contando la alegoría de la caverna, de hecho, está también pensando en, en el conocimiento, en, en la política y con una interpretación, digamos, específica. O sea que nosotros, por ahí con la alegoría de la caverna nos gusta jugar, entonces la llevamos para el lado que nos gusta a nosotros, por supuesto. Claro. Pero Platón eh, representa una, una teoría del mundo que va en consonancia con, con lo que dice. Al fin y al cabo, el, el poeta, que el artista que representa la realidad de forma equivocada es el que está en la caverna, ¿no? Siempre suponiendo que el filósofo rey, que es el que gobierna, es el que está fuera de la caverna y como conoce la verdad, ¿Qué peligro gobierna. Eso, ¿no? <risas> Es un peligro, pero la otra vez lo, lo hablamos, ¿no? Eh, hablamos de ese peligro y de otros peligros que bien señala Platón, como la, la oligarquía o la tiranía, de la cual también era muy consciente, incluso de ciertos peligros de la democracia, que está bueno para problematizar, ¿no? Eh, porque también es necesario problematizar la, la democracia y sus límites y sus problemas. ¿no? La tiranía eh, es todo un tema. Me, me, me retrotraje a, a la frase del himno uruguayo que dice tiranos temblar. Tiranos temblar tiraron a temblar. Bueno, yo cuando decía los problemas de la democracia, me, me retrotraje a, a Alfonsín diciendo que con la democracia se, se come, se educa y se cura, o sea que no, no estaría pasando, ¿no? Está bien, es, es como, lo, yo entiendo que... Para en, eso es un ideal, ¿no? Es es, claro, está planteando para mí, en ese sentido, más allá que en ese momento se vivía, y estoy de acuerdo contigo, como que... Eh, porque la gente es muy, muy cruda y éramos muy crudos, entonces como que te había mentido, como que te este, había puesto la vara muy alta la, para la democracia y la democracia no lo conseguía. Luego con el tiempo mirando para atrás, digo, no, él lo que expuso eran las ansias, los objetivos y el norte que uno tiene que fijarse, que la, que la, la... democracia sea la herramienta para conseguir todo. Exactamente, eso. sí, quizá la, la utopía. ¿No? Como hablábamos de, de la utopía, el, el ideal, ¿no? Se ve que era muy fuerte porque lo voltearon. Usted Entonces ve que... se ve que no estaba equivocado. Entonces no querían y... mostrar que la democracia funcionaba. Claro. Digo, me parece, de pronto. Pero bueno, el ideal era ese, pero la, la democracia tal como la es, está funcionando, no estaría acercándonos a ese ideal. Claro. Pero bueno, es un problema muy importante, no lo niego. Pero no es lo que vamos a tocar hoy Pero Retomemos un poquito para es que conocimiento. así vamos al conocimiento. dale Pero fíjese que todo eso también tiene que ver con el conocimiento. Las ramas son eh, nuestras ramas. Nuestras ramas, nuestras queridas ramas y raíces que uh -huh. se expanden. Eh, bien, teníamos a Platón. Platón, nuestro querido eh, y aristocrático Platón, <ríe> plantea una definición del conocimiento que tiene mucho peso hasta el día de hoy al punto que diría que es hasta la definición de lo que podemos llamar el conocimiento científico porque platón distinguía entre dos formas de conocimiento uno que era un conocimiento aparente que era un conocimiento que en el fondo no era conocimiento no era como un saber espurio y, y falso y cambiante que es la opinión no que él usaba la, la palabra griega doxa, ¿no? la, la doxa era la opinión, que era ese saber que podía ser verdadero o falso, que no estaba justificado, y que tenía que ver más con el sentido común de, de las personas, un saber desordenado, un saber que no podía exponer ¿no? sus fundamentos y sus causas, ni, ni su por qué, ni su para qué, un poco como los saberes de, de todos los días, les pongo un ejemplo, pero mire mire qué ejemplo tonto, ¿no? El de lavarse los dientes. Yo me lavo los dientes y puedo decir que sé que es sano y que es necesario. Ahora, si yo lo tuviera que justificar, en el, en el fondo lo sé justificar, ¿puedo dar la causa de por qué es sano eso? Uno puede decir, bueno, porque lo dice el dentista, porque me lo dicen dentistas, etcétera. Está bien, y ellos obviamente que se han formado para todo esto. Pero volvemos a la pregunta. ¿Yo puedo dar constancia de eso o me estoy basando en una opinión externa? Estoy basando en una opinión externa. Un conocimiento externo, vamos a decirlo. Porque sí. ¿no? no significa que no esté equivocado. De hecho, uno calcula que si hace toda la investigación va a llegar a la misma conclusión. Pero, pero, sigue siendo un conocimiento aparente. Porque es un conocimiento del que yo no tengo una justificación fuerte. No es lo mismo decir algo porque lo dijeron otros, porque me lo enseñaron así. Por más verdadero que parezca, que un conocimiento en el cual uno puede establecer las causas y el porqué. Que es un conocimiento del cual podemos asegurar, y si se quiere poner las manos en el fuego, dentro de lo posible. Claro. Y a ese conocimiento Platón lo llama conocimiento con la palabra griega episteme. Que si alguna vez escucharon la palabra epistemología o epistemológico, sí. bueno, viene justamente de este término griego. Porque el episteme es una forma de conocimiento que justamente se ajusta como a la definición rigurosa del conocimiento. No el conocimiento común, el cotidiano, el simple, el desordenado, el basado en las creencias de, que circulan en la sociedad, sino lo más parecido a lo que podemos llamar el conocimiento científico. Porque Platón define a la episteme con tres palabritas: tres palabritas. ¿Cómo vamos a definir el conocimiento? Uno puede hablar un montón. Platón dice: vamos a usar tres palabritas. Si se cumplen los tres requisitos, estamos hablando de conocimiento. Si no, estamos hablando de opiniones. A ver qué decía Platón. Bueno, y él decía que el conocimiento era una creencia verdadera y justificada. Esas tres palabritas, dice él, son lo que definen a la episteme. Lo que define el conocimiento verdadero, el conocimiento científico por decirlo así, ¿no? Él no hablaba de ciencia, pero la ciencia retoma esa definición, ¿no? Justamente. Repetilo. Creencia. Verdadera. Justificada. es una fórmula de tres palabras. ¿Qué es una creencia? Bueno, uno puede decir, sí. Es una opinión, un enunciado, una oración, ¿no? Que, que da uno. Una creencia. Tenemos un montón de creencias. Algunas... Si se quiere, más demostrables que otras. Pero todos estamos llenos de creencias. ¿Verdadera? Bueno, ese es un tema. ¿A qué llamamos verdad? Yo voy a tirar en un rato dos definiciones de verdad para que la gente se quede discutiendo en su casa o con el vecino o por WhatsApp o consigo mismo Si tenés un marcador... Eh, agarrás la heladera de color blanco y entonces, es, luego escribís estas dos definiciones de verdad y las escribís en la heladera en tu casa y te las quedás mirando claro. y después decís esto que escuché según Lucas Lucasen, según eh, Platón, estaríamos acercándonos a la, verdad. a la verdad y la tercera condición es la justificación es la condición de la prueba claro esa es la condición, si se quiere, más importante, por decirlo así, o, o, la, más compleja, o, la, o la más compleja, o la más difícil, ¿no? Como, claro. Porque, uno, creencias todos tenemos. O sea, les dije, de cualquier cosa, sobre cualquier tema, tenemos millones de creencias. ¿Verdades? Tenemos. Algunas. Quizás. Tengo algunas verdades para Algunas ofrecerle. verdades de tenemos, como... sí. ¿No? Y si no les gusta, las cambio por otra. <risa> claro, que decía, Bien. Que gusta, tengo otras por acá. Las, las tenemos. Yo las puedo decir, ¿no? Pero las tenemos. Pero justificación es siempre el, la, el centro de la cuestión. Ima, imagínense, ¿no? Le pongo dos ejemplos. ¿no? Bueno, le pongo un solo ejemplo, dividido en tres, para que usted lo entienda muy, muy simplemente. Si yo digo... Vamos a hacerlo así, muy simple. ¿no? Eh, mañana va a llover. Tengo una creencia. Obviamente, si mañana llueve, se va a convertir en verdadera. ¿no? Una creencia que todavía no sabemos lo que va a pasar. Si no llueve, va a ser falsa. Ahora, teniendo en cuenta esto. Si yo digo mañana llueve por 1... Eh, tengo el burrito del clima que se puso de color violeta, no sé los colores que van, pero bueno. Sí, yo digo dos, llueve porque lo vi en el pronóstico del tiempo y el, el meteorólogo del, bueno, no, el que presenta el tiempo es muy confiable. O tres, eh, sé que va a llover porque eh, analizando el movimiento de las nubes vemos las masas de eh, aire frío que se van a cruzar con masas de aire caliente y eso da probabilidad de precipitaciones. ¿no? Igual eso estaría. debería ser hablado en, en potencial. En potencial, sí, obvio, obvio. Pero para bueno, que se cumple. Claro, una presunción. Es parece. una presunción. Es una presunción, claro que está. Eh, claro que sí. Bien. Ahora, tengo las tres. Claro, si mañana llueve y es verdadero. Y yo digo, bueno, lo, es conocimiento porque el, el burrito me lo marcó. Estamos ante una justificación muy débil. Claro, ¿eh? Muy débil. si sí, yo digo, bueno, llovió, sí, es verdadero. Y está justificado. Porque el meteorólogo lo dijo. Es una justificación más fuerte que la primera. Porque ahí tenemos a alguien que ha estudiado y ha investigado el tema. Pero... Sigue siendo débil porque está, eh, o si se quiere, es la famosa como falacia de la autoridad. ¿no? Es verdadero porque el que lo sabe más, tal. porque el que sabe claro. más o el que tiene esa autoridad, tiene ese lugar, lo dijo. La falacia de la autoridad es algo que repite constantemente, se utiliza mucho. Muy aplicado en, en política. Muy o sea. aplicado en política. y... Es más, no, no, muy aplicado en política y también muy mal aplicado en política, ¿no? Exacto. Porque todo. Siempre todas las discusiones terminan. Ah, lo dijo aquel. Claro, termina diciendo. Terminan cayendo en eso, ¿no? Mm. Un poco de todos los colores, ¿no? Claro. Porque, sí, sí, sí. sí. Y, Hablamos en general. Por eso digo, sí, sí, en, en, digo, en todos los, los colores, porque a veces incluso un candidato del cual uno está absolutamente en las antípodas del pensamiento puede decir algo que sea verdadero. Una cosa, ¿no? Digamos. Claro. Y sin embargo, eh, a, a fines prácticos, y también tenemos que afirmar que es falso porque lo dice él. Claro. ¿no? Es lo que pasa, ¿no? ¿no? No es algo del orden de la verdad, es algo del orden de la política. Y ahí, verdad y política también tienen sus, sus conflictos, ¿no? Entonces está cuestionado o estaría cuestionada también eh, el hecho de tomarlo porque lo dijo el meteorólogo. Es, Exacta, exactamente Seguimos A ver, cómo te digan, se toma, para que continúes con Es tu... una justificación Sí Es una justificación Más fuerte que la primera Sí claro. Obviamente que sí Que el burrito Se pone un color Es sí. Claramente Es que sí Mejoraríamos Mejoraríamos Pero Uno puede decir Que no es eso eh, no, no cumple Con el requisito de, de la prueba Porque lo estamos diciendo Justamente Simplemente Por una afirmación De la autoridad Capaz que el meteorólogo ese día no, no tenía ganas de investigar nada y lo dijo por decir. O después te enterás que el tipo es alcohólico. O oh, es alcohólico, que, cuando, oh, que está en la tele está borracho oh, cuando habla. O oh, oh, por ahí te enterás que el meteorólogo nunca... No es meteorólogo. Claro, ni también. Ni tuvo estudios, sino que la producción le dice, decita cosas sobre el clima. Claro. O sea, digamos, plantea como ese problema. No siempre la autoridad ¿no? da el el conocimiento y no es siempre la, la mejor forma de, de justificarlo por eso en el, tercer, eh, en el tercer caso, en el tercer ejemplo la está la justificación de que uno puede establecer las causas y el porqué de lo que sucede Claro. que eso eh, obviamente en, en, en la vida diaria no tiene tiempo de investigar las causas de todas las cosas ¿no? Imagínate, yo estoy hablando por este micrófono pero no sé ¿Cómo funciona el micrófono? No sé el por qué. Yo tampoco. Bueno, lo sabemos usar, y eso tiene un nombre que es el conocimiento por habilidad, pero justamente siempre es un conocimiento limitado. limitado. Y si se quiere, pensando en Platón, más del el lado de la opinión y no del conocimiento fundamentado. El conocimiento fundamentado es la base de la ciencia, para el, también de, de la filosofía. Pero es claramente lo que él puede asegurar que es conocimiento, es decir, ese conocimiento con mayúsculas. Si uno no tiene uno de esos tres requisitos, no está hablando de, de conocimiento. Y si uno lo, lo lleva así, obviamente, a, a otros planos, eh, por ejemplo en el plano de la política, que es un plano donde las opiniones abundan por doquier, el hecho de... Chequear de dónde viene la información, investigar, buscar, preguntarse el por qué, encontrar la causa, encontrar fundamentos, es la base del conocimiento. El conocimiento por el conocimiento repetido no es conocimiento, en el sentido estricto. Por eso los, los filósofos buscan justamente delimitar, ¿no? Como un conocimiento en el sentido amplio, laxo, y un conocimiento en el sentido estricto, riguroso. Porque eso va a ser la tarea de la filosofía y de la ciencia. Claro, muchas de las cosas que hoy en día son un conocimiento común para nosotros, porque quizás no sabemos por qué son así, son conocimientos científicos. Lo que pasa es que no lo sabemos nosotros, fundamental. Claro. Es como digo, obviamente hay una ciencia y una técnica que hace posible que estemos acá y salen en una pantalla. Ahora, yo no la puedo explicar. Yo Podría explicarla si la investigo, digo, no, Pero a, a eso voy. Pero está bueno lo que vos dijiste, porque en lo que yo me, me estaba haciendo el autoanálisis digo, bueno, yo tengo un conocimiento limitado en realidad, es un conocimiento por el uso. Todos, todos. Eh, este eh, todos y, mantelos, y entonces. Serido, no, no, es que, no, no, no, pero está bien entonces, porque de repente si uno quisiera avanzar en las cuestiones técnicas eh, ya de montar otro tipo de estudio, no, de grabación mm. y demás, entonces ya ahí tendrías que recurrir. A un personal técnico que te hable de las características de los micrófonos. Los cables son muy importantes en tema de micrófonos, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Eh, las selecciones, las consolas, qué es lo que estás haciendo, las cámaras, las capacidades. Pero sí. bueno, por acá vamos, hasta acá llegamos bien. Hasta acá llegamos. <risa> eh, eh, en realidad muchas veces confundimos conocimiento con un montón de certezas funcionales que empíricas tenemos. empíricas, sí, claro. bien eh, eh, de, de base, sí, empírica la experiencia, la habilidad, lo práctico y creemos que conocemos y en realidad solo lo sabemos usar eso también es una, una cuestión que aparece el conocimiento práctico es un conocimiento de habilidad, yo puedo tener habilidad en muchas cosas sin saber Cómo funcionan, ni poder explicar el funcionamiento, ni las causas de ese fundamento, de ese funcionamiento. Claro. Bueno, pero esos fundamentos justamente son los que deben o deberían investigar ¿no? Eh, los científicos, claro. Vimos... Pero está en YouTube hoy en día. Hoy está en YouTube. Está en ¿no? YouTube y cualquiera ahí aparece, cualquiera no, con respeto y agradecimiento. En muchos casos aparece gente que te dice, mira, esto se va resolviendo así y te va enseñando paso a paso. Inclusive eh, algunas cosas técnicas también, claro configuraciones que sí. y cosas por el estilo. Exactamente, hay, por supuesto, canales de YouTube que donde las hay, está, las hay. Eh, explicado un montón de cuestiones eh, técnicas, científicas, tecnológicas, de lo que quieran llamar, con, bien explicado y fundamentado, y también tenés otra gran cantidad de canales, donde es el reino de, de la opinión, no? Sí. O, bueno, que es muy limitado. Que es, que es muy, muy limitado, pero que además, eh, claro, siempre vende más decir que uno tiene la verdad y que te va a enseñar y que te va a mostrar y que te va a hacer descubrir esto. Y entonces te clava un video de lo que sea a plantearse en una posición de construcción de, de construcción del conocimiento. ¿no? Exacto. Eh, desde un lugar eh, humildad, por un lado, de un lugar de fundamentos y de un lugar de, de argumentación y de crítica. Ot otra vez, eh, la, la política es un, es un buen ejemplo de cómo aparece la, la construcción de la verdad. Y justamente ¿no? eh, el conocimiento y la verdad están ahí, ¿no? Están eh, emparentados. En general creemos, como diría Platón, que el conocimiento tiene que ver con la verdad. Pero bueno, eh, las opiniones, incluso las falsedades, también son una forma de conocimiento. Degradada, por supuesto. Corrupta, si se quiere. ¿no? Imperfecta, pero que también forman parte de la vida cotidiana. Y saber, ¿no? Como huir por la vida, sabiendo por dónde nos quieren engatusar. ¿Dónde nos quieren engañar? ¿O dónde nos quieren mentir? A veces no nos quieren mentir. Simplemente el que nos ofrece una verdad está tan enseguecido como el que la cree. Claro. No, no, siempre, no siempre la falsedad tiene que ver con la mentira. Y con, con, con la mentira y con el engaño. ¿no? Son dos cosas diferentes. Verdad y falsedad una cuestión epistémica tienen que ver con eh, el ámbito del conocimiento el engaño, la verdad a veces tienen que ver con cuestiones más subjetivas están alrededor de eso alrededor de lo que vos dijiste eh, yo decía, claro, en, en la vida cotidiana eh, lo que pesa mucho son lo que hoy en día decimos los referentes mm. entonces a veces para esparcir una idea X determinada es decir, el que la quiere esparcir es decir eh, busca referentes ¿por qué? para que la gente no ponga en cuestión qué es lo que va a decir porque lo que no pone en cuestión es que en esa persona cree sea lo que sea entonces se va armando una red ¿no? de distintos referentes hasta llegar a una cabeza que la cabeza es la que le dice a los referentes qué tiene que decir pero nadie nunca está hablando de qué está diciendo, sino de lo que se pone en cuestión es quién, ¿Quién lo, lo dice. Diciendo, sí. ¿Quién lo está diciendo? Y eso es una estrategia, eso no es una casualidad. No. Es una estrategia, es una es forma... Es premeditado. Es premeditado. Es una forma de argumentación, digamos una forma de, de retórica basado en esto que decimos, la, la famosa falacia de autoridad esto es verdadero por quien lo dice y no verdadero por corresponder con la realidad bueno nos manejamos muchísimo con eso eh, y mucha gente que cree que se está corriendo de eso se apoya en otras autoridades para criticarlo no entonces como que vuelve a circular qué pasa porque eh, también y en esto creo que es hasta un mecanismo psicológico de, de, de las personas, en esta necesidad de la referencia, de, del fundamento, de algo que nos reemplace la incertidumbre. ¿no? Eh, miren, siempre decimos que la duda es el comienzo del, del conocimiento. Bueno, la duda tiene que ver con la incertidumbre. El problema es que el ser humano no tolera muchas incertidumbres. Quiere todo resuelto y cuando no tiene las cosas resueltas, Necesita creer en alguien que se las resuelva automáticamente. Eh, y yo creo que mucho de la falacia de autoridad tiene que ver con eso. Sea porque lo que dice la autoridad es, uno lo, lo vive como una confirmación de nuestro propio sesgo ideológico, ¿no? O sea, él dice lo que yo pienso. O también por lo primero que les decía. Eh, yo no sé, pero este parece que sabe y entonces me saca la duda encima y si me saca la duda encima me voy a dormir tranquilo ahora, debe estar complicada la cosa a nivel mundial no sobre la opinión de las personas porque en todas las elecciones que hay eh, en, los, en los estados donde se maneja eh, la elección de, de autoridades en el sistema democrático que la mayoría de, la, de las personas no se asocian con las opciones sino que tenés un porcentaje importante que en definitiva no sigue a nadie, sino que se sigue a sí mismo y también el sistema cultivado de ese individualismo mm. donde cada cual ya no cree en nada ni en instituciones ni en personas y entonces cree en lo que piensa en lo que piense a sí mismo sin eh, tener uno la certeza de que, ¿Cuáles serían las categorías de lo que cada uno cree sobre sí mismo? Pero vos te das cuenta de lo que va pasando, qué sé yo, en distintas partes. En Francia, eh, había una amenaza sobre grupos de extrema derecha. Ahora lo que se ve es que esos grupos están totalmente silenciados porque hay un problema social y la gente en realidad sale, incendia París, te hace todo un quilombo y entonces ahí muestra cuáles son sus certezas. No quiere que le cambien el sistema previsional. No quiere tal cosa. Está rara la cosa, ¿no? Está complicada la, la realidad es, es, humana. Es, está complicada, es complicada, es complicada. La, la realidad humana. Eh, ¿Está bien 10? eso? ¿Aporta lo que vos dijiste? Sí, claro que sí. Todo, ¿Qué nota? 10 también. Siempre, siempre 10. Eh, ya no le creo. <risa> regala, el profesor regala. dice, tomen, dice es el profesor es, yo, populista. Yo, yo sí, es populista. <risa> yo, populista. Yo de esta imagen, es mentira, porque después yo no, no hago así. Claro, ¿por qué me la llevé a marzo? Si usted durante el año me puso 10, no, no, eran no, de no, mentirita. No, no, no. Es Ahora, lo que yo, yo te dije, pero no está escrito no, al 10. No, no miento, no miento, no, no, no miento, es, pero El no profesor está, populista no regalo, le llaman no, a usted. No, no, no, no, el, el populismo, ¿no? ah, el populismo, ¿no? También. Eh, claro que sí, está está muy complicada las la cuestiones, eh, la, la realidad, y cada vez se complejiza más. Pero en, en relación con esto, porque también cada vez es mayor la, la cantidad de información, o si se quiere también, mayor las interferencias que aparecen en la comunicación. Claro. usar la palabra comunicación porque usted sí. le gusta esa palabra. Sí. Pero digo, las interferencias en, en, en la comunicación. Se hace... Se da esta paradoja, digo, en la sociedad actual. Nunca tenemos más herramientas para intentar acceder a la verdad, por un lado, y al mismo tiempo nunca tuvimos más interferencias en el conocimiento, en la información, en los datos, en la comunicación. Eh, que nos impiden o nos, o nos dificulta la posibilidad de cumplir con esta mínima justificación de, de la prueba. Entonces, claro, eh, hoy se habla, no estoy tan de acuerdo con la definición, pero bueno, se habla mucho de, de la posverdad, ¿no? como el reinado de la posverdad, que tiene que ver con cómo la verdad se va construyendo desde diferentes sectores, ¿no? Y como parece que no hay una única verdad, ¿no? Cual, como le gustaría a Platón, ¿no? una única creencia verdadera y justificada, sino que hay muchas y que dependiendo de la construcción ideológica de quién arma esa verdad, bueno, es verdad o no es verdad. ¿no? Como que parece que se pierden los criterios objetivos para decir esto es así o esto no es así. Que es un problema y... Te pido una imagen más, sí. ¿no? que es un problema que ya veía Nietzsche. Justo ah, ah. yo estaba pensando en él y estaba pensando, digo, ¿qué opinaría o este u opinaba concretamente Nietzsche alrededor deambulando, circulando sobre claro. este tema? Fíjense que Nietzsche, y un poco lo usamos para cerrar y para dejarlo ahí, dejamos el problema, ¿no? Aparte, para viste que, que no nos mira, está mirando para está allá, mirando como para... diciendo, no quiero saber nada con estos dos, dice. Sí, claro. sí obvio. No, sí, si Nietzsche, Nietzsche. Nietzsche nos conociera. Eh, ¿Qué hace, qué hace Micana en su programa? Dice. Bueno, no, no se, se, se vuelve a morir. Si nos conociera. Pero Nietzsche, que es el mismo se define, ¿no? En eso va a estar de acuerdo. Es el antiplatónico número uno. Es la antípoda, la antítesis de, de Platón, ¿no? Justamente, toda esta definición de conocimiento. No, no le va a parecer ni en lo más mínimo, ¿no? ¿Y él eh, concretamente si le pudiera sintetizar a la gente? Se lo voy a sintetizar así. Para él el, el conocimiento, sobre todo la verdad, ¿no? Eso que Platón buscaba, la verdad justificada, para Nietzsche es una metáfora. Él define a la verdad como eh, la metáfora que triunfa. Es decir, para él el conocimiento objetivo de la realidad no existe. no existe. Todo es una metáfora. ¿Qué es lo que hace que una metáfora, que un símbolo, le gane a otro? El poder, la fuerza, eh, si se quiere, el, el convencimiento. Que era como el viejo debate que tenía Platón con los sofistas. No, cuando se habla de posverdad hoy en día... Digamos, se dice muy lindo lo de Platón, pero la definición de Platón no va más porque la verdad no es otra cosa que el ejércitos de metáforas con una visión del mundo, con una simbolización de cómo son las cosas, intentando ganarla a las demás. Entonces, claro, no hay una verdad objetiva a la que podamos acceder. Discutible, muy discutible, obviamente, pero es para que... Lo piensen ustedes. No se preocupen, yo no lo tengo resuelto. Y la humanidad no lo tiene resuelto. Perdón. Pero para ¿cómo nada. ¿Cómo que vos no lo tenés resuelto? Yo no lo tengo resuelto. ¿Sabe que no? Qué decepción. Yo no, no, no vine a resolverlo. Yo vine a, a plantear el, el, el problema. Porque digamos... Pero yo quería yo... venir acá a escucharte y decir... Bueno, voy a pasar el fin de semana bien porque vos me vas a... No, yo la vengo, la, la, la vengo a pudrir, la vengo a pudrir, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Es la, la definición del conocimiento de Platón... eso es una metáfora con patas, entonces. Sí. <risa> la definición de Platón, la definición de, de Nietzsche, ¿no? Esto de pensar la verdad como una metáfora. Y claro, si uno piensa una verdad como una metáfora, es, la verdad es como una es, es literatura, ¿no? Eh, el conocimiento es literatura, la ciencia es literatura, ¿no? es una, una novela con una visión del mundo que es diferente a la otra novela con otra visión del mundo y no busques más que eso, sino metete en eso y escarbá pero no busques un, un, un mundo igual en el que todos convivan y cuando se habla del reinado de la posverdad se habla de, de eso de, de la verdad debilitada ¿no? ya no se puede al, en, en los términos de Platón asegurar que una creencia verdadera y está bien justificada, sino que lo único que se puede asegurar es que hay metáforas peleando. Lo cual, por un lado, tiene un efecto positivo en el sentido quizás de que no nos hace caer en el dogmatismo y en creernos los dueños de la verdad, pero al mismo tiempo trae un efecto negativo, porque en nombre de la verdad también se hace cualquier cosa. Y si faltan parámetros objetivos y parámetros comunes, y la sociedad también se complica. Y se complica bastante. Y se complica bastante. Bueno, se gana y se pierde. no Hay cosas positivas y negativas. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿no? ¿Qué hacemos con el conocimiento hoy en día? ¿Nos entregamos a la lucha de metáforas? ¿O seguimos intentando defender una verdad de la forma justificada, fundamentada, del modo más honesto y responsable posible, ¿no? ¿Sabes eh, ¿sabés qué imagen me, me bajó? El otro día estaba en el supermercado con, con Federico, acá en el jaureche en el Jaureche, en el Carrefour de cinco esquinas. Entonces viste que están. Eh? ¿Tenemos auspicio o no? No, no. Ah, no, no. no, pero para ubicar a la gente. Aparte, <risa> aparte, por anda mal Carrefour y necesita que yo le regale la, la publicidad y que no se la cobre, pobre. Porque, <risa> porque si no después no le alcanza la plata para pagarle bien a los empleados. Y este, y el gerente después hace cualquier cosa. Entonces dije, no, vamos a regalarle. Eh, el tema de que aparecen las etiquetas, el etiquetado de los alimentos. Mm, mira me gusta. Está bueno porque el, el etiquetado de los alimentos de los alimentos, está dando una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque son los fabricantes que dicen que tiene basado en porcentajes que están obligados a publicar pero ese no es el problema o lo que a uno le llama la atención es ahora la mirada del consumidor ¿no? porque ves los chocolates y ves un montón de cosas y de repente ves los valores que te marca y decís eso, eso, eso es para ser diabético sí, directamente, uh -huh. ese es un curso como aquella película hindú decía ¿a quién quiere ser millonario? Y decía, sí. bueno, ¿quién quiere ser diabético? hagamos un gran PM y la gente se queda medio así que los mira y, y, y en la cabecita yo hablo a veces con, con la gente y le digo, ¿y usted qué opina de esto? Es que yo no, no, ahora veo estos números tuve un problema cardíaco y esto no lo puedo, grasas totales mm. grasas saturadas, sodio me dice, esto no es para mí, no, no yo acá en el supermercado pasado en una verdad ¿y qué nos genera a nosotros? Sí, y como el, el conocimiento y, y la información es también es necesario para, para saber elegir. Porque no, ahí, no hay, elegir. ahí no hay debate. Ahí son las... El que lo fabrica lo está reconociendo públicamente y objetivamente y lo tiene que, que poner de tal forma que se vea. Sí, sí. Pero lo que estoy está, yo diciendo es qué reacción claro. genera de consumo. Digamos así, está obligado a reconocerlo, por supuesto, porque si, si pudiera no lo haría, evidentemente por eso también ha costado implementarlo claro y siguen habiendo ahí baches en implementación uh -huh. pero mire no esta cuestión de, de, del del conocimiento como claro. de tener o no tener un conocimiento a tenerlo frente a los ojos cómo modifica no, nuestra mirada cómo modifica nuestra práctica y nuestro comportamiento Exacto. Incluso también cómo se desenmascaran, ¿no? Porque vamos a, vamos a decirlo así, cómo se desenmascaran determinados productos, determinadas eh, empresas incluso que te venden una imagen de, de lo sano, de lo natural, en productos que están eh, ultra procesados o que eh, cuatro etiquetas negras mínimo tienen. O es o sea muy es gracioso, que... ¿verdad? Sí, sí es sí, muy, no, es no, muy no. gracioso, pero es muy gracioso en, en o muy entre irónico, comillas, no entre comillas, eh, con productos que te dicen, no, tal producto, light, bajo en azúcares. O lo pintan de color verde el paquete. Eso también, ¿no? porque verde es natural, entonces te lo pintan verde. Eh, pero dice, bajo en azúcares, y al lado de la etiqueta negra dice, exceso en azúcar. ¿no? Entonces ahí te das cuenta las, también las, las contradicciones y las, las trampas, las fantasías que utilizan la, las empresas. Justamente desde un lugar de negarnos un conocimiento Negarnos el conocimiento de lo que nos estamos alimentando O cuando no se lo niega se busca otra influencia subjetiva Para, para que compremos eso el reino de la publicidad es, es básicamente esa situación Pero como con el conocimiento las personas pueden modificar O tienen otro poder de decisión en torno a las cosas que consumen o no que no signifique que automáticamente van a dejar de consumir ciertas cosas. Pero lo, lo consumís con otra conciencia. Por lo menos también vos sabés qué estás comiendo, o qué estás tomando, o qué estás comprando. Entonces es, es, es necesario. Un tema, es un tema para problematizar y estudiar en profundidad. Porque de repente yo he visto personas que eh, aparentemente, vos dirías, por cómo lucen, podrían llegar a tener problemas con la diabetes y que de repente se paran delante del producto he visto y hacen así bueno, como si fuera una negación que procesan por el gusto, bueno prima el gusto y mi necesidad de es hacerlo y no quiero escuchar y niego lo que tengo delante, es cierto pero por, ahí, para, por eso te digo, pues para es, problematizar es como, eso, a, sí aparentemente también una persona que aparentemente puede no parecer que lo tiene, lo tiene y lo consume igual. A qué voy, ¿no? Con la, las, las apariencias engañan siempre, ¿no? Y el conocimiento también, platónico, esto siempre platónico. Sí, sí, Tenemos sí, sí. que ir detrás de las apariencias para, para buscar el, el saber, ¿no? Ayer vi una, sí. un, una película. En realidad es una, una, una escena que yo estaba buscando hace mucho. Eh, que había visto. Eh, en una película y no sabía cuál era. Al final es una película de Leo, Leonardo DiCaprio, se llama, ¿no? Porque el otro día le dije a Federico que se llamaba Ricardo. No. Entonces, entonces no, bueno. lo bauticé, se llama ahora Leonardo Ricardo DiCaprio. Rica Ricardo DiCaprio. Claro. Entonces él habla sobre el tema del clima eh, y la cuestión medioambiental. Sí. Y sobre el final de la película, él se entrevista con un astronauta que había estado en la Estación Espacial Internacional y él, no sé si estará vivo, es astronauta, porque él, en la filmación le dice, mira no me queda mucho tiempo de vida, y entonces lo estoy dedicando a esto, y lo, y lo lleva a una sala de situación, de sí. investigación de la NASA, donde se ve el planeta en tiempo real, sí. este, marcado por satélites y todas las temperaturas del mar. Y el tipo te empieza a mostrar, es decir... El, el, el tema de las temperaturas, sí, ¿qué, puede, qué, qué es lo que le va a pasar a, a, a Europa con el tema de las temperaturas. Y yo estaba buscando eso para comentarle a la gente que lo viera, porque ahí hablan de cosas técnicas. Una estación climatológica en Groenlandia, sí. eh, 50 metros de hielo de altura, perdidos, eh, tipos que te hablan... Eh, con, eh, con un texto técnico sí, sí, que arrasa el conocimiento, sí, pero lo que es más impactante es un astronauta, por eso digo, me hago un que la autoridad, sí. Sí, el sí, tipo sí, sí. que técnicamente va, dice que se está muriendo, porque tiene un cáncer feroz, y el tipo te muestra una sala de situación del mundo donde vos ves y quedás así atónito de ver cómo son las correntadas del mar la temperatura del mar es la que regula la temperatura del planeta. Exactamente. Y los problemas que estamos teniendo, porque esta película es anterior, debe tener seis años antes a lo que nos está pasando ahora. Sí. Y, y hacen diagnósticos acelera. que se estaban cumpliendo. Y entonces digo, ¿cómo actúa...? Como, como también ese es un tema central para nosotros el clima? ¿no? Sí, y, y también la, la negación que hay con el cambio climático en muchos sectores, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez, el, el tema de, de, del, del conocimiento está absolutamente en todo, ¿no? En el canal National Geographic este, dan esa película que hablan sobre eso y hablan sobre el tema del cabildeo que le llaman ellos en el Congreso de Estados Unidos y cuánto dinero concreto le ponen las petroleras sí. con nombre y apellido de senadores sí, diputados sí, sí, sí. de distintos partidos pero tremendo la, la película para verla de Leonardo, de Leonardo Ricardo, León, DiCaprio. Ricardo, Di, Ricardo DiCaprio a Ricardo DiCaprio eh, sí, la voy a ver, yo también la quiero ver después la, la, voy, a, la voy a buscar mm. pero bueno, ¿no? ¿Qué, qué hackeado que está el conocimiento por también, no los, todos los intereses en torno a quién tiene el conocimiento, a quién responde el conocimiento, ¿no? Y quién se quiere adueñar de ese conocimiento y cuánto no se nos muestra, ¿no? Bueno, preguntas que van a quedar ahí, ¿no? Picando. Perfecto. Para un futuro. ¿Te parece, Marcelín Me parece... Ya tiene el 10, ya tiene tres días. Este último también es... El un profesor diez. populista de la filosofía. Bueno, en le parte dice. Diez, Después se decir. la lleva... El tipo se la parece? llevaba a marzo y dice, pero me pusiste... Bueno gente, eh, ustedes se van a quedar pensando ya lo sabemos que sí les agradecemos que sigan este, que les interese la construcción de la filosofía porque la filosofía no es el mármol de los pensadores de antes o las fotos de los pensadores más cercanos a nuestra vida contemporánea sino que está en todo Exactamente. está hasta en el fútbol la, la filosofía ¿Qué filosofía tiene tal tipo? ¿Qué conocimiento? ¿Qué trae de fondo? ¿Cómo vivís? ¿Qué haces con tu familia? ¿Cómo los tratás? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo pensás que te trata la sociedad vos? ¿Cómo te sentís en la calle? ¿Cómo te sentís en cualquier lado? Pero hay que pensar, como siempre decimos, nosotros no queremos que vos, no queremos que vos, que nos estás mirando y que sos tan amable por mirarnos, pienses exactamente como nosotros. Simplemente eh, provocamos y tiramos una semilla que sabemos que va a crecer, y esa semilla es que vos te preguntes cosas por vos mismo. No le debes nada a nadie, por vos mismo. La vida es finita y entonces hay que aprovecharla y darle para adelante y aplicar. La vida es bella, más allá de todo lo que tiene, es bella cuando vos pensás, es bella cuando vos te comprometés, es bella cuando vos sembrás. Exactamente, cómo uno va a tomar conciencia de la belleza de la vida si no piensa. ¿no? Exactamente, exactamente, y aparte porque lo último lo último que tenía que hacer es dejar de pensar, dejar de, de luchar por las cosas que, que, que vos vas entendiendo que querés. Nosotros nos vamos despidiendo y los vemos la semana que viene. Eh, Muchísimas gracias Marcelo favor. y a todo el público de La Hora de Burlingame. Esto fue programa 60, cuarta temporada de Filosofía en Construcción y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao. Hasta chau. luego, chao, chao.